Bien, ¿qué tal gente? En este video les quiero enseñar a realizar empalmes. En video, video tengo varios, pero nunca está de más mostrarle de vuelta cómo realizarlos. Y lo que vamos a hacer es cortar acá. Cortar acá. Y nos quedan dos cables a unir. Que siempre les muestro, el más común y con el que yo siempre trabajo y es con este no voy a, a, a mostrar ni decir los nombres de cables eh, de, de empalmes porque para mí es innecesario vamos a hacer no, no, no, vamos a... tenemos los dos cables acá no es cierto lo que vamos a hacer es hacer una cruz y siempre que quede un registro de así más o menos debe ser de un milímetro más o menos un centímetro me acuerdo como se dice <ríe> eh, como para que esto todo este resto de cables se enrolle en esta parte así mismo de este lado que vamos a ir rotando. hasta que no quede algo así A vez que este empalme lo que hacemos es lo rematamos De todos lados Nos queda algo así. Bastante fuerte para decir el impacto Asimismo le voy a mostrar también cómo es el tema de, de envainar o pintar o aislar lo que es un empalme. Lo que veo que muchos hacen es cortan algo así y hacen. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque al tocar muchas veces en lo que es el pegamento acá, está sacando pegamento. Y cuando lo quieras ir encintando acá, sí está bien, va encintado va a pegar todo lo que quieras. Pero con el tiempo se va a ir eh, despegando. Y tampoco tenés una buena firmeza, como cuando lo vas con la misma cima. Fíjense que por ahí no tenés bien y, y el, no, no, no tenés bien como ir encintando Lo que es el palme queda horrible. A mí no me gusta voy a sacar esta cinta y voy a encintar esta manera por acá más o menos, Después por la cinta, le hacemos acá y con la misma cinta vamos a ir estirando, vamos a ir enrollando y vamos a ir estirando y de su vamos a ir corriendo hacia la derecha para ir cerrando el impacto de esta manera, así no sé cómo si va quedando así si llevamos hasta el otro lado de la vaina cortamos y terminamos ver como queda para que quede mejor o toca el cal y, y es como que automáticamente sigue, nunca se cortó aparentemente el bien, como luces, ya tenemos un empalme vamos a cortar otro empalme que veo que lo hacen, que lo veo muy mal también es es esto cuando pongo así y hacen esto la que yo no lo recomendaría y si hago esto porque no tengo buena, muy buen margen por así decirlo como para, para hacer el enfalmo el, el, el anterior Está bien, no lo aprieta, lo aprieta con la cinta, todo lo que quiera Hasta Incluso veo que, que hacen, hacen esto, cortan el resto de este Y esta parte lo aprietan Pero bueno, como le dije anteriormente no no me gusta A mí no me gusta, yo no trabajo con este tipo de empalma Con el que siempre trabajé con el primero A su vez, uno cuando en cinta a pasar? Queda la pantanita del cable o a sea, saber el empalme. Fíjense. A comparación de este. La verdad es que.. Este empalme es mucho más prolijo que este Porque queda encima Queda grueso, pero yo no, yo no lo recomiendo por ahí si no le sale el anterior empalme, igual. Bueno. Y después lo que restaría es Cuando tenemos Una conexión por acá Pasar el cabello lo que tenemos que hacer es conectar, qué sé yo. Un negativo, por ejemplo Cable que cruza por el caño Y eso es Tenemos el otro cable que lo vamos a empalmar ahí Como dije anteriormente Esta Es la que yo hago siempre que es similar a la otra Que es Poner una arriba de la otra Fíjense que queda ahí tipo una T Incluso, uno lo puede seguir recorriendo haciendo esto Y lo que hacemos ahí es Rematar Y nos queda un Otro empalmo Que es el que creo también que hacen mucho Es Abren Acá. que la verdad que queda horrible, horrible y no sé si si esto también lo deberían pero como que lo ven juntaban a los cables no sé si le hacían algo así lo cerraban y uno quedaba de un lado y el otro quedaba del otro, algo así. <ríe> no se sorprendan porque lo vi en varios En varios videos cuando entré en el palo. La verdad que para mí es más pérdida de tiempo que otra cosa. Está bien, lo hace contacto, todo lo que quiero o se tiran o se desconectan, no no pero uno es pérdida de tiempo y el otro que. Que para mí es. Eh, no es muy bueno que digamos. el solo hecho de que estamos abriendo lo, lo, los circuitos, o sea, lo, el, el, como el cable. O sea, tenemos o sea, 8 filamentos y en vez de unirlos todos juntos, como hice yo recién en el panel anterior, perdón, que hacen? Lo abre y divide de un lado y del otro. O sea, para mí es doble trabajo, directamente lo que hago es poner el cable acá ahí, y ahí ir enrollando para este lado de este. obviamente ahí vos lo tirás para donde vos lo tiré y es durísimo pero yo, yo yo no lo recomiendo bueno gente espero que les haya servido les gustar el vídeo si fue así les invito a que le den me gusta al vídeo que lo compartan porque se suscriban al canal ya que me ayudarán a subir varios varios vídeos más más contenido así los puedo enseñar y explicar más cosas y los gente hasta el próximo vídeo.